Bienvenidos a preguntas que nadie nos hace dos Hoy veremos otras preguntas, así que vamos allá Pregunta: ¿Por qué no tenéis comentarios? Eh, eh, eh Tú no tenías que interrumpir en este vídeo Porque ya ponemos lo del final Y por qué sabes tú pues porque estoy un poco aburrido y todo eso y quería saber... Te responderé esta pregunta, pero, pero yo no lo sé porque... Yo no sé por qué no preguntáis, o bueno, porque no comentáis mucho. ¿Será porque nosotros somos tímidos, entonces vosotros también, bla, bla? O yo qué sé. Eso preguntárselo a ellos, no a mí. Bueno, y la, la otra pregunta era, ¿qué música usamos? ¿Qué música usamos? Pues la música que usamos es música... Primero utilizábamos música con copyright y así que teníamos en el ordenador y luego música... a veces también música nuestra y últimamente música de YouTube ya sea descargada o música de YouTube de cuando un vídeo no tiene música audio ni nada le ponemos o no nos gusta el audio que tiene le ponemos música